No había nada en el cielo estrellado esa noche que hiciera sospechar las cosas extrañas y misteriosas que irían a suceder pronto. Mientras los confiados magos dormían, una enorme moto con un gigante montado aterrizó en la oscuridad. El gigante llamado Hagrid dejó un bulto envuelto en sábanas en la puerta del número 4 de Prime. Había un bebé acurrucado, Harry Potter, el niño que vivió. Durante los siguientes 11 años, Harry vivió con sus horribles padres adoptivos, los Darlys, hasta el día en que el destino le hizo llegar un Escolar de lo más raro Poco después Harry tomó el expreso de Hogwarts En el andén 9 3 cuartos, Dejando el mundo Muggle bien atrás Harry se sentó bajo el sombrero Seleccionador Esperando que sería elegido Para entrar en Gryffindor Y no en Slytherin. En Slytherin, no, eh Le susurró al oído El sombrero Podría ser genial y en tu cabeza y la te ayudará a alcanzar la gloria. ¿No? Bueno, pues si estás seguro, mejor que sea Gryffindor. Bueno, pues hola, muy buenas y bienvenidos hasta noche. Sábado. Bienvenidos al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Soy Albus Dumbledore, vuestro director. Hogwarts esconde muchos secretos, Harry, así que busca detrás de cada puerta. Pero recuerda que no todos los secretos merecen la pena. O oh, lo que me recuerda que el pasillo del tercer piso está fuera de los límites para todo aquel que no quiera morir de forma muy dolorosa. Pues ahora sido sí, habla muy buenas y bienvenidos a esta noche de sábado Sábado eh, 30 de la madrugada del 30 Papanatas, llorones, maravijas, pellizco! Cuatro palabras maravillosas, ¿no crees? ¿A qué me ha hablado? Pues eso, bienvenidos a esta noche maravillosa ya de madrugada este 30 este 30 de octubre ya, la noche casi pasando el 31. Y bueno, bienvenidos a esta noche de Halloween, que yo la quería hacer más especial. Diferente por el aniversario, 20 aniversario de Harry Potter, que ya sabemos. Y bueno, porque la quería hacer diferente y ya que van a hacer la peli, pues rememorar el gran juegazo que fue el primero. La cámara de Harry Potter y la cámara secreta Y bueno, vamos a empezar pues Como se empieza en todos los juegos Como se empezaba este juego por lo básico Y bueno, aquí veis que, es, que va muy bien Va muy fluido Con bueno, el simulador de PlayStation y bueno, a ver Que os guste y vamos a ver qué pasa Vamos a empezar y Vamos a empezar cogiendo todo Vamos a hacer una guía y vamos a empezar la sala de cuadros cogiendo El primer cromo y ahora yo sí de diciendo, vale. Vamos a ver. bien, select ahí izquierda, si sí, está bien es que tenía los controles un poco desconfigurados arriba, abajo, es un momentito ¿eh? vale, cruz, va a ser como siempre con X, círculo está en nada, claro ese mismo cuadrado aquí vale, L1 ahí está bien Té. vale ahora yo creo que ya podemos seguir no mira, es que se me ha bloqueado Puedo seguir dándole. Vale, aquí está. si sí, se me había ido un poquillo. Ahora ya se podemos. Vale, vas allá. Este es el primer oh, Bueno, el primer cromo está en el otro lado, perdón. esto es el segundo cromo. A ver. Vale, ya sé dónde tenemos que ir. vamos, vamos, vamos por aquí a la sala común de Gryffindor a la torre vale espera un momentito que mire una cosa un momento vale, está cerrado sí. todo me dice que tengo que ir a la torre y va bien porque aquí no puedo hacer nada vale, pues me tengo que meter en la torre torre, tenemos que ir a una... vale, aquí no es, tenemos que ir a la famosa estantería que está aquí, de los hermanos George y... y Fred, aquí dentro. Ah, aquí está, aquí sí que está el cromo, el primero, el primer cromo de la colección. Le cogemos, ahí está. vemos el cromo, Merlín. ahí está vemos el cromo en su momentito y seguimos Merlín, medieval, fechas desconocidas el mago más famoso de todos los tiempos a veces llamado príncipe de los encantadores miembro de la corte del rey Arturo Y ahora pues tenemos que de la que vayamos avanzando tenemos que conseguir las primeras grajeas que son ya sabéis cómo son son eh, amarillas y bueno pues seguir vale ahora tengo que salir de aquí salimos ahí está salimos perfecto y ahora ya pues yo me iría ahora me tengo que ir aquí el vestíbulo no perdón joder, el vestíbulo ha entrado el vestíbulo a ver yo ahora me iría vale está esto está cerrado esto está cerrado aquí está el cromo la cámara un poco con el R2. Ver, esto va acá. Ahí centramos... Vale, tenemos que ofrecirlos, vale. Por tu cicatriz debe ser Harry Potter. Soy Fred Wesley y este es mi hermano George. Hola Harry, te proponemos una cosa. En Hogwarts hay cuadros especiales y detrás de esos cuadros especiales hay premios. Pero está claro que no todo el mundo puede abrir los cuadros. Tienes que saber el santo y seña. Si nos traes grajeas con sabor a cera del oído, te diremos el santo y seña. Estaremos en la sala común de Gryffindor, que está cruzando el cuadro de la dama rosa. Nos vemos por ahí, Harry. Bien, perfecto. Vale, si lo tenemos. Vamos a entrar. Santo y seña. Caput Draconis Vale, entramos aquí A ver si hay alguna grajea, Aunque creo que en la sala común no, había, no habían grajeas. Si pierdes resistencia, cómete una rana de chocolate Te devolverá algo de energía Las famosas ranas Estamos hasta arriba La nota del profeta El álbum de cromos y la guardada, que ahora de momento no la necesito. Reciente asalto en Gringotts. Continúan las investigaciones del asalto en Gringotts. Se cree que se debe al trabajo de oscuros magos y brujas. Los duendes de Gringotts insisten en que no se han llevado nada. El contenido de la cámara que sigue sin conocerse había sido vaciado el mismo día. Bien. Ya lo del profeta ha leído. Perfecto. Estoy jugando a ratón, ¿eh? El teclado. Vamos, me compraré un mando porque esto es mejor en mando. Vale, pues ahí está nuestro primer cromo, pues yo creo que ya este es el vestíbulo, eso es ahora sí. Y aquí pues está cerrado, nos pues tenemos que ir entonces hacia arriba, a la zona de arriba del vestíbulo. al pasillo de los encantamientos este es... Vale, ahora ya... Aquí es un... Aquí hay unas estanterías vale que hay que tener en cuenta como, como volvía allá hacia atrás vale ese 1 y S y t vale Ron ¡Eh, Harry! ¿Te acuerdas de mí? ¡Ron Wesley! Ese asqueroso Slicer en Draco Malfoy Ha cruzado corriendo esta puerta Con una lechuza bajo el brazo Creo que era Hedwig, ¡vamos tras él! Vale, ahora lo que tenemos que hacer es rescatar La... A Hedwig, nuestra lechuza Y bueno, ahora... ¡Venga, Harry! El... ¡Vamos a encontrar a Hedwig! Vaya, vaya, vaya. Pero si es el famoso Harry Potter. Soy Draco Malfoy y será mejor que me respetes. ¿Andas buscando tu lechuza? Mira que dejarla por ahí sola. Vuelve a casa con tu madre, Potter. Oh, lo siento. No tienes madre, ¿verdad? Qué malo, Draco, macho. Vale, pues eso. Tenemos que rescatar a Hewitt y una vez que salgamos... Ya podemos eh, explorar todo y estar tranquilos. Esto es como... Nos acordamos la misión del tutorial. Y bueno, vamos a salir ¡Qué cosa vamos más desagradable! ¡Pasa de él! Los Gryffindors debemos permanecer unidos. Oh. ¡Venga, Harry! ¡Sígueme! Para subir, pulsa adelante en el controlador. Perfecto. Oh. ¡Vamos! Ahí está Sígueme Para saltar, acércate al borde y mantén pulsado Vale, vamos a ver Saltamos Mira, hay otra pluma Daré un rodeo y vigilaré la entrada Será mejor que vayas a rescatar a Hedwich Vale, pues ahora es cuando rescatamos a Hedwich y ya por eso estamos libres para explorar. Vamos, damos a ET para mover la cámara. Continuamos. Continuamos por aquí, eso es. Y tenemos la primera abierta. Aquí yo creo que no hay ninguna grajea, porque esto es el principio. Es la intro y no hay ninguna grajea, así que pasamos. ¡Hola! Harry Potter, me llamo Nick Casi Decapitado y soy el fantasma de la casa, Gryffindor. ¡Mira qué alta es esta sala! ¡Tienes que subir hasta arriba para salir! Si quieres echar un vistazo, pulsa el botón Triángulo. Pulsa de nuevo Triángulo cuando hayas acabado. Vale. Ya me acuerdo si para echar el vistazo. Le damos y vemos ahí. Por ya podemos subir. No, oh, me he caído. Eso es lo malo que tiene la cámara. O sea, el no tener controlador. caracoles se han escapado de la clase de cuidado de criaturas mágicas. ¡Atención! Son muy venenosos. Pulsa X para lanzar un maleficio rechazo flipendo con tu varita. ¡Así pararás esas cosas horribles! ¡Y cuidado con los rastros venenosos de los caracoles! Sí, me no me acuerdo que Casi de lo que ha Decapitado, pero... Joder. Cinco puntos para Gryffindor. ¡Stipendo! 10 puntos para Gryffindor. El consejo. Puedes usar los botones L2 y R2 para rotar la cámara. ¡EIT! Perfecto. No sabía que llegaba hasta aquí. ¡Dipendo! Ahí está 15 para Gryffindor. No sabía que R1R ta también lo tenía para fijar. La tecla R. Vale, entramos. Ahora sí si me haría falta... Una... Una buena... rana, ahora cuando lo necesito no está vale seguimos vale Consejito, pulsa triángulo para ver lo que te rodea también puedes lanzar un maleficio rechazo flipendo desde esta vista mira lo que puedes encontrar en esta habitación para hacer el flipendo De nuevo, ¿te has dado cuenta de que esos caracoles venenosos brillan? A las cosas que brillan les afecta el maleficio rechazo flipendo. Esto es un bloque maleficio. Tu maleficio rechazo flipendo lo pondrá a un lado. Para mover el bloque maleficio, ¡lánzale el flipendo! Oh, ok. Cuidado. Ahí está, treinta puntos con Gryffindor, vamos bien. Abrimos y seguimos ahora. Snape, que se asoma y nos está durante toda la historia nos está observando el cabrón hasta que le cogemos A ver. bueno has llegado hasta aquí ahora mira esto para mover un bloque maleficio tan alto como este hace falta un maleficio rechazo cargado con flipendo para lanzar un maleficio rechazo cargado, mantén pulsado X para darle potencia al hechizo antes de soltarlo. Perfecto. ¡Nipendo! ¡Nipendo! Estamos 35 puntos para Gryffindor. Subimos. ¿Ah? Desde ahí. RT, centramos un poco. RT. Entramos. Soy Neville Lombot. No Alfoy me trajo aquí abajo y luego corrió por un pasaje secreto con una lechuza. Ahora estoy atrapado por estos libros encantados. He perdido mi varita, así que no puedo apertar los libros con Flipendo. Usa el botón R1 para apuntar con tu varita a los libros voladores. Luego usa el botón X para lanzar el hechizo. ¡Flipendo! por aquí ahí la he encontrado vale. ya tenemos casi 50 puntitos vamos muy bien y se si me queda alguna cosita alguna pero vamos esta vez todo cogido sí, aquí no hay nada pues al principio no me voy a encontrar nada No nada le no está nuestra está ¿eh? el Con un maleficio rechazo cargado con Flipendo, se podría sacar a Hedwig de esos barrotes. Mantén pulsado el botón X para lanzarlo. Perfecto. Entramos... salir así que le abrí la puerta a ver si Malfoy aprende a no tomarnos el pelo Hola, soy Neville, también estoy en Gryffindor Harry me ayudó a escapar de unos libros que aleteaban Encantado de conocerte Neville, ven aquí ya podemos explorar y coger todas las grajeas que queramos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Hetwist te ha traído una escoba! ¡Te enseñaré dónde es la clase de vuelo! ¡Sígueme! Ahora ya sí podemos ir a nuestro aire. Vamos a encontrar... Esas primeras garajeas amarillas, claro Aquí las tenemos Esta es la puerta de la clase de vuelo Cuidado Harry, he oído que la señora Hutch es muy estricta Sigo esperando mi escoba Nuestra vieja lechuza es estúpida Va a tardar siglos Te esperaré aquí no, Pues tenía que dar la clase de vuelo No me acordaba de la clase de vuelo Ahora ya si sí, después de la clase de vuelo, pues puedo hacer lo que quiera. Pues, Soy ahora. la señora Huch, tu profesora. Hay tase, puntos extras si destacas en cualquiera de las siguientes tareas. Gira la escoba usando los botones de dirección y pulsa el botón X para moverte hacia adelante. Primero cruza volando cada aro que aparezca por orden. Al pitido del silbato. Muy bien. Cinco puntos para Gryffindor. La siguiente prueba es algo más dura, pero hay puntos extra si lo logras. Cruza volando los aros mágicos que aparezcan. Recuerda desacelerar para girar más cerrado. ¿Listo, Potter? Al pitido del silbato. Tres, dos, uno... un talento natural vale. para esto. ¿Listo para un reto más duro? Hay puntos extras si logras una puntuación perfecta. Como antes, cruza volando todos los aros mágicos. Al pitido de... ¡Vuelve a intentarlo! Muy bien, Potter. Buena puntuación. Cinco puntos más para Gryffindor. Has conseguido dominar las tácticas básicas para controlar la escoba. Ahora vete. 65. Es que... Sin... Sin controlador todo cuesta un poco más, así que... Oh, poco controlador me sale. ¡Hola, Harry! ¿y ¿Has conocido a Hermione? Es una marisa vidilla y el ojito derecho de los profes. ¡No lo soy! Hola, Harry. La clase de encantamientos está a punto de empezar. Estoy emocionada. Es bastante molesta, ¿verdad? Qué malo el, el rom macho. <risa> bastante mala, dice. Esa es la mejor. a ser bastante mala. Vale, ahora sí vamos a explorar y coger nuestras argeas. Eso es. Luego te alcanzo, Harry A ver los, hechiz los hechizos qué tal Nah, los hechizos eran combinaciones No lo puedo hacer bien sin equivocarme A ver qué tal Vete a la clase de encantamientos antes de que se acabe el tiempo Atraviesa los relojes flotantes para poner el cronómetro Ya me acuerdo Aquí cojo la mayoría de las grajeas vamos, ahí vamos. ¡Ah! vamos. ser Harry Potter Bienvenido a la clase de encantamientos Llegas justo a tiempo Bienvenidos jóvenes magos Soy el profesor Fritwick y hoy vais a aprender el hechizo Wingardium Leviosa Mira cómo se mueve mi varita y pulsa los botones con los símbolos a los que apunta ver, que Completad que yo... cada secuencia tres veces para aprender el hechizo Wingardium Leviosa ah, está aquí. Inténtalo tú Recuerda pulsar el botón del símbolo al que apunta mi varita. ¿Preparado? Sí. Vamos. Ay. ¡Sigue intentándolo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Sigue intentándolo! ¡Oh, Dios! ¡Eso ha estado bien! Ay. ¡Sigue intentándolo! ¡Sigue intentándolo! ¡Sigue intentándolo! ¡Eso ha estado bien! ¡Sigue intentándolo! ¡Sigue intentándolo! ¡Eso ha estado bien! ¡Excelente! ¡Oh, Dios! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Soberbio! ¡Aguantad! Ahora se pone más difícil... dios mal eso ha estado bien excelente oh dios mal eso ha estado bien mal oh dios sigue intentándolo sigue intentándolo ¡Eso ha estado bien! ¡Excelente! ¡Perfecto! Muy bien. Habéis conseguido controlar el Wingardium Leviosa. Potter, Granger y Wesley. Seguidme para ver la aplicación del hechizo Wingardium Leviosa. Ahora escucha con atención. Si un objeto se puede hechizar... Llevará encima una chispa amarilla. Un objeto encantado puede levitar. Mantén X pulsado si quieres cambiar la altura de los objetos. De acuerdo. Intenta hacer levitar el reloj de arena en su pedestal para abrir la puerta. Pulsa Triángulo para soltar el objeto. Bien. Vale, centramos. Perfecto. Claro, es que le da. Vale. Recuerda mantener X pulsado, haz vi... Ya, ya lo sé. Ah, vale. Sí, ya. Vale. Ya está. es un lío. ¡Wingardium leviosa! Vale, levitar. Vale. Muy bien. Cinco puntos para Gryffindor. 70. Yo aquí no sufro porque sé. sé, obviamente, según el teclado, se ha un poquito más, no pasa nada, es cuestión de paciencia. Querido Harry, búscame en los terrenos del castillo. Llegarás a los terrenos del castillo por la puerta principal. Pásate a tomar el té y hablamos. Tengo algo importante que decirte, tu amigo Hagrid. Vale. Pues vamos a los terrenos. Pero antes me voy a coger todas las grajeas Antes de salir Y tenía que ver Si Si aquí había Tipo de estas estanterías ¿sabes? No, parece que no Vamos. yo lo controlo mejor, ¿ves? Se tarda solo un poquito más con el teclado. Pues más lioso. Vale, aquí podemos hacer levitar esto y nos dan 5 puntos más. ¡Wingardium leviosa! Ahí tenemos los 75. vamos pues a donde hay que ir. Vale. Gran entrada. O sea, la gran entrada. El vestíbulo no por el vestíbulo se sale. está Malfoy. Vale. Esta creo que es... La que digo yo, vale. De y otro tenemos aquí el segundo cromo igual bueno, a 26 grajeas Salazar uh Slytherin -huh. ver ver ahí el cromo, a ver Salazar Slytherin medieval Fechas desconocidas. Cofundador de Hogwarts. Una de las cuatro casas de Hogwarts lleva su nombre. Bien. Pues ya podemos volverlo. y ahí pues cortaremos esta es la transmisión, pero aún seguimos por aquí y vas a seguir cogiendo grajeas son creo 70 grajeas y la cuenta no me falla sale a la galería de armaduras, que aquí también hay grajeas y guardado, claro salimos Ahí está, son 50 grajeras Tenemos 32, pues nos falta bastante más de la mitad Vestíbulo, no, el vestíbulo no queremos ir A ver qué nos dicen aquí ah, Cuidado con las armaduras Creo que se está haciendo de las suyas Espero no encontrarme nunca con ninguna. alto Vale, ya nos podemos ir Yo creo O aquí hay otra Esta es para subirse Sí Esta es para subirse esta, es ta esta también Aquí abajo no hay ninguna Esto se lo he guardado Aquí he venido Aquí, Ido, me parece. Sí, aquí, he Ido. Y ahora ya por medio del vestíbulo. Ayúdame, Harry. Ah, pues no. Algún asqueroso alumno de Slicerin ha encantado mis ranas de chocolate, calabazas y calderos y vuelan sin parar. Por favor, ayúdame a recuperarlos usando el maleficio rechazo para que bajen. Esto es un mini-hooker, descubrí la play. A ver. No has logrado. Eso. Ayúdame, ja, por favor. A ver si ahora lo, lo, lo hago mejor. Que esto cuesta ahí. ¿eh? Gracias Harry. Toma, mi cromo de brujas y vagos famosos de premio. Aquí tenemos otro cromo, el tercero. Cornelius Agripa. Aquí tenemos el tercero. Y ya pues sí, nos vamos a hacer un enfrentamiento. Que nos va a costar un poquito. Cornelius Agripa. 1486-1535. Celebre mago al que encarcelaron los Maggles por sus escritos. Vale. Nos vamos. Perfecto, pues no voy a entrar. Vale, esto que es. O sea, Usar puerta. Aquí creo que está. Bien. Sí, en las estas, ¿no? Vale, aquí hemos estado. Aquí hemos estado. Luego... El vestíbulo está aquí. Aquí hemos estado. En las eh, armaduras y aquí creo que también. Torre de Gisindor. No, torre de Gisindor no es donde no hemos ido antes, pues vamos a los vestíbulos al vestíbulo cogemos ranas y nos vamos al enfrentamiento y guardamos en Hagrid y lo okay, que lo vamos a dejar ahí eso es a ver si me deja coger grajeas y no luchar aunque creo que va a ser no joder pero tengo que ir a la torre a ver vamos a la torre porque las, las ranas están en la torre. Exactamente. Vamos a la torre. Y vas a recargar. No están aquí. ¡Caput Draconis! Vamos para adentro. Nos enfrentamos con Malfoy. Y salimos. Hablamos con Hagrid. Y guardamos. Necesito más. Me queda corto Putada, Putada pues no, no se me han rellenado Pero bueno Ahí tenemos ya energía Luego también nos dan ranas Pero vamos a enfrentarnos, yo creo que es la hora Propicia para enfrentarnos a A él ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí, vestíbulos, aquí Vamos a los vestíbulos Pues vamos al enfrentamiento Bien, bien, Potter Nos vemos otra vez Dando una vuelta por el castillo De aquí no pasas No me adelantarás ni aunque lo intentes Atrapado en un gran castillo Del terror, ¿eh? Oh, pobre, creo que Potter Va a llorar Toma, Alfoy, cabrón Vale, pues vamos a Wingardium Leviosa. Subir esto. ¡Ay! ¡Wingardium Leviosa! Perfecto, 80 puntos para Griffin. ¡Wingardium Leviosa! Subimos otro. 85 puntos. Te voy a dar una lección, Potter. Vas a ver lo que son los petardos mágicos. No tiras de este castillo hasta que me haya vengado. A a las manos sí te pillo. Ah. ahí está crape encárgate de este intruso y ahora Potter vas a probar mis superpetardos mágicos mm. Mmm. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? La, la cara! ¿Qué? Ahí. ¿Qué? la supone que me tienes que proteger. Gold, ven aquí. Vamos a enseñarle a este imbécil quiénes son los verdaderos magos. Se frotan las manos. <risa> <risa> Maldita sea Potter. La próxima vez no tendrás tanta suerte. Y ahora ya, pues, cuando salgo, salga, guardo. Mientras tanto, los relojes de arena se van llenando lentamente. Tenía que haber entrado aquí, no por la argeos. entro ahora. Ya decía yo que había otro sitio, pues... Ahora entro. Ravenclaw. Hufflepuff. Hufflepuff. Slytherin. Slytherin. Y el nuestro. 85 puntos. Gryffindor. Gryffindor encabeza con más puntos. ¿Se hará Slicerin con la copa por séptimo año consecutivo? Pruebo por la Argea, y sí, ya sí que guardo Esto es importante bueno, Ahora hablaré con Hagrid claro. Hola Harry, soy yo Hagrid Me alegro de verte estos son los terrenos del castillo de Hogwarts y yo soy el guardabosques. Tendrás que ir a tu clase de herbología. La profesora Sprout te espera en el invernadero. Luego pásate por mi cabaña a tomar el té. Tengo algo que pedirte. Mi cabaña está en los jardines. Lo damos aquí y ya está. Tengo que hacerlo tengo <risa> que te guardar Joder, por el control, macho. Vale, espérate. Ahí te, te sigue. Sí. Tito, Vamos. ¡Ah, Harry Potter! Y llegas tarde a estar de Herbología. Cinco puntos menos para Gryffindor. Potes, supongo. Bien. Bienvenido a Herbología. Llegas justo a tiempo. Buenos días, alumnos. Soy la profesora Sprout. Bien, vamos a aprender a lanzar un hechizo incendio. Mira cómo se mueve mi varita por la pantalla y pulsa el botón de símbolo al que apunta. Completa cada secuencia tres veces para aprender el hechizo incendio. Eso es. Ahora empecemos la lección. ¿Preparado? Listo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eso ha estado bien. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Ahora intenta este! ¡Sigue intentándolo! ¡Mal! ¡Oh, Dios! ¡Eso ha estado bien! Excelente. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Dominas el hechizo incendio! Ahora sígueme para aprender a usar el hechizo incendio Vamos a probar el hechizo incendio Para marchitar un bulbo botador Apunta con la varita al bulbo botador de la puerta. Pulsa los símbolos correctos y conseguirás suficiente potencia para que afecte al bulbo. ¡Incendio! Ding, ding. Vale, ya yeah. La leoparda. A ver, ir arriba a ver si puedo hacerlo. Ya guardo y ya te lo dejamos aquí. Sí, sí, lo puedo hacer. Me lo he saltado. Es que no me he dado cuenta. No he caído. Es que cuando estaban las puertas abiertas he que... no he caído que puede ir al gran comedor. Y ya estaba abierto. A ver. El gran comedor está aquí, ¿no? Está cerrado. ¿Dónde estás? Aquí. Eso. Clic que estaba a mi izquierda y estaba a mi, de a mi... Que estaba a mi derecha y estaba a mi izquierda. Joder. Vale. Aquí te tenemos. Falta la mitad. Tengo 41. Esta es la mitad ya. Apenas. dos gemas por ahí. Ten, tienen que haber dos gemas por ahí mucho. ¿Estás diciendo que no hay ninguna más? Algún sitio me ha dejado alguna. Es que ahora cojo más grajeas. Bueno, pues... Ya lo buscaremos luego. Ya lo buscaremos mañana. Y bueno, pues... Yo creo que... A ver si hubiera alguna cosa más. A ver si me hubiera dejado algo. Pero no lo sé. No puedo ir Es que si consigo El santo y seña De las grajeas de Amarillas Me dan otra cosa Me salta hoy otra grajea Me faltan 38, 49 49, 50 me quedan los grajeas ¿Dónde pueden estar? Zona de prácticas no quiero Aquí un guardado Si no guardo aquí, pero no No quiero hacerlo En las mazmorras Tengo que ir a las mazmorras Vale, vale, ya está Hay que ir a las mazmorras a por esas dos Ya está Tenía que haber caído antes. Claro, es que las mazmorras hay gemas amarillas. Y las mazmorras, pues se pueden conseguir las dos gemas que me hacen falta. A ver. Pues tengo que volver. Era aquí, ¿no? Sí. Claro, ya decía yo. Me extraña que sea tan difícil esto. Vale, vamos a las mamorras que están A mi izquierda, ahora sí Perdón, a mi derecha Joder Y ya, pues Quitamos el capitulillo Porque ya es la señal de que hemos terminado Aquí está, mira, los 49 Y 50 Ahí está, ya tenemos todas las gargeas y ahora nos vamos a la torre de Gryffindor a que nos diga el santo y seña del cuadro que hay aquí y ya tenemos pues el cuarto promo y así pues vamos jugando a ver, vamos a la torre de Gryffindor a que nos diga santo y seña vale, pasamos dentro Caput draconis que están aquí completamos le damos al completado guardamos y ya está y hemos completado la primera secuencia de grajeas gracias por las grajeas con sabor a cera del oído el santo y seña para el cuadro del viejo varón cursi es bebida gaseosa espero que encuentres el cuadro merecerá la pena luego nos vemos de santo diseño y ya está y conseguimos otro el cuarto cromo ya.